Y hola nuevamente, soy Orca y seguimos con la segunda parte de este maratón. Así que nos quedamos acá en la biblioteca. Eh, como siempre, este estoy grabando mucho antes de que salga el juego, así que si hay alguna corrección o error que he solucionado la creadora, que digo, la traductora Fight, en este transcurso de tiempo, pues no lo voy a poder ver y ustedes me tendrán que poner en los comentarios para que me dé cuenta y aclarar las cosas. Así que, sin más que decir, empecemos a leer la biblioteca. Los espíritus no pueden tomar formas físicas, pero en algunos casos ha habido informes de espíritus que han sido capaces de tomar la forma física de una persona. Cuando tomen la forma física, tenga cuidado. Ellos pueden ser hostiles y su vida podría estar en riesgo. El ángel es un mensajero, puede tomar cualquier forma, estos por lo general guían los humanos y los territorios espirituales. Lo paranormal es real, hay espíritus que no pueden descansar, por lo general los espíritus que dejan atrás arrepentimientos son los que no pueden pasar al otro mundo. Los espíritus pueden rondar donde ocurrió su muerte. Algunos espíritus pueden causar ilusiones para engañar a los vivos. Incluso pueden poseer un ser vivo o un objeto. Los que son débiles de mente son generalmente los que son vulnerables a las posesiones. Nada interesa aquí. Solo más libros. Nada interesa aquí. Solo más libros. Tantos libros. Nada interesa aquí. Solo más libros. Muy bien. Estos libros están muy desgastados Libros muy viejos de historia Algunos libros de romance Wow, estos son bastante antiguos Algunos libros de romances Nada de interés aquí, solo más libros ¿Qué de...? ¿Cómo fue que consiguieron esta foto? ¿Quién quiere matarme? Ah, hay algo aquí Encontraste llave del dormitorio Muy bien Siento frío ¿Qué es este sentimiento? Tengo que seguir adelante Debo encontrar una salida En la biblioteca había una foto mía en un escritorio ¿Quién tomó esa foto? ¿De dónde la sacaron? Claramente no estoy solo en esta casa. Pero ¿quién no estaría aquí? La única persona que sabe que estoy en la casa es la princesa Peach. Y dudo que ella sea capaz de hacer una broma como esta. Estos libros están muy desgastados. Leer, claro. de <coughs> eterno. Lo que es luego, después. Sangre, sacrificio. Las páginas están demasiado borrosas como para entender cualquier otra palabra. Acá, si no me equivoco, había... Um, una notita que la traductora decía que era inentendible algunas cositas. Así que creo que ya lo solucionó. Muy bueno. En realidad, nadie sabe lo que sucede una vez que la vida termina. Lo mismo va para el cielo o el infierno. No hay ninguna prueba de estos lugares. Aquellos que le temen a la muerte creen que hay en un cielo. Aunque también hay. No hay interés. Solo. Leer. Un buen niño nunca miente. Un buen niño nunca suspira. Un buen niño nunca intenta. Un buen niño nunca implica. Un buen niño nunca llora. Un buen niño nunca lucha. Ella es una buena niña. Su madre y yo realmente la amábamos Ella era la joya de nuestras vidas Hasta que pasó ese evento desafortunado Ella se había caído He notado un cambio en mi esposa Ella siempre gritaba y gritaba Casi hasta romper mis tímpanos Supongo que ella aún estaba pasando por un momento doloroso Ella era diferente Más malvada Como si los demonios se habían apoderado de ella Yo no quería dormir conmigo Empezamos a pelear a menudo huele fui a visitar la tumba de mi hija su madre insistió en enterrarla en el patio delantero yo estaba un poco perturbado por esto entonces me di cuenta de algo diferente sentí que ella hablaba conmigo la seguía, escuchando decir papi, una y otra vez entonces la página es incompleta Las autoridades han recibido un informe sobre una casa en medio de la nada, donde las personas son encontradas muertas o desaparecidas. El dueño de la casa no estaba al tanto de la situación, dado que pasaba todo su tiempo en las cuevas, trabajando en las minas. Esto solo levantó sospechas. Se emitirá una orden la página completa. ¡Ey! Hay algunos libros de mi infancia, como <coughs> ¿Cómo, cómo matar hongos. ¿O cómo dejar a tu amigo Yoshi? Bueno. Estos libros están muy desgastados. Vamos a ver la página. Parece, una... Parece que esta casa ya ha sido investigada antes. Voy a tener que buscar alrededor. Tal vez aquí pueda encontrar algún periódico o escrito sobre investigación. Parece un montón de enciclopedias. Parece un montón de enciclopedias. <coughs> Muy bien. Estoy grabando unas horas después de la última parte. Por cierto, si alguien se lo pregunta. Tú morirás pronto. Qué cosa tan agradable. De Oye, si fueras mi Sao, ya estarías muerto. Libros viejos de historia parecen un montón de escopes. Eh, creo que voy a guardar. Porque... Oh, pensé que iba a pasar algo. Pero parece que no. Así que me falta algo acá. Me falta algo. falta llegar algo importante? <coughs> no, yo lo he visto. Ajá. Bueno, supongo que no me falta nada. Así que mire. ¿Qué tengo, por cierto? yo tengo la llave de la cocina No me da cuenta Discúlpenme Esta es rara, ¿cuál es el código? Eh, le voy a poner uno Porque no sé El código no parece funcionar Ya eh, Creo que tenemos una contraseña <risas> eh... Hope, hopeless A ver si es Y minúscula, ¿no? Estoy ciego Hope. Creo que es junto Hope O oh, es doble S Hopeless ¿Estoy sí, bien? Jope Les... Pues sí, estoy sí, bien. No sé por qué no. Jope Les. No es. Entonces no es esta contraseña. Vacío. Vacío. Ah, muy bien Vamos a ver una muerte Porque soy tonto Y no me di cuenta De que era ¿Alguien? Por favor, abra ¿Alguien ahí afuera? No No Esto realmente No puede estar pasando Estoy tan Frío respirar P puedo sobrevivir S solo tengo que, que esperar un poco más a alguien me encontrará L lo sé Luigi se dará cuenta estoy seguro él me encontrará no te voy a llorar hace demasiado frío solo voy a estar aquí Espe esperando. Eres patético. ¿Por qué luchas para aferrarte a la vida? Acepta tu destino, usan inútil. Fue lo último que escuché de esa niña. Realmente soy patético. Tontamente vine aquí por mi cuenta. Pero Celestino, ¿verdad? ¿Verdad? Y esta es el... La pantalla de Game Over Por si... En algún momento faltó ponerla <risas> Continuar Bueno, iremos todo ya tengo la llave Así que vamos a volver a entrar y ya sabemos que no es Hopeless Bueno, esto no sé si es un bug, pero no creo que esté correcto Mira, estoy encima de la, de la tabla Hopeless, sin esperanza Asqueroso. Muy bien, eh, no sé qué más hacer <ríe> Me disculparán Si alguna vez soy tonto Eh, ok <ríe> um, Trataré de buscar algunas cosas y si tengo que hacer un corte, lo hago Pero <coughs> Supongamos que no tengo que hacer ningún corte Así que mmm, Trataré de buscar Qué es lo que falta acá Y nos vemos en un buen rato Si no, no Así que, volvemos Y ya estamos acá <ríe> No pasó ni un minuto, ni un segundo para ustedes Pero ya estamos acá tenemos el objeto que nos pone la nota Hopeless pero aparte en el diario encontramos que nos muestra esta pista A1, B2, C3 la palabra Hopeless la tenemos que poner en Números así que el código de la cocina sería... Uy. nos vamos a los números sería 8 1. o sea 815 16, 5, 1, 2, 5, 1, 9, 1, 9. Ok, perfecto. conseguiste llave de dormitorio principal. No vamos a ir ahí Porque ya vieron que es un final malo Acá ya está Y nos vamos a ir principal. <tose> Quiero que está arriba, ¿cierto? <tose> Espero que sí Era la única habitación que nos pedía. Uh, Estoy viendo cosas ¿Esa era la princesa? <tose> no sabemos Mario. Pero por si sí las dudas <tose> Está cerrada desde el otro lado Desde este lado Vamos a guardar. Hoy oh, sangre. Puede ser una variedad de medicinas. ¿De qué son estos charcos? ¿De qué Muñecas. ¿Hay escalera por acá? te va a reiniciar esto se mueve así esto así esto así y voy para acá y no. voy para acá Bien, vamos hasta esta parte. Eh, que no hay nada, por cierto. Listo, ahora está desbloqueada. Muy bien. Finalmente encontré el hombre de mis sueños. No puedo esperar hasta estar finalmente casada Voy a estar... ¿No voy a estar sola nunca más? No sabía que mi sueño sería realidad Pero hice un trato para intercambiar a mi hija por amor eterno Esto no suena bien Parece ser un asunto del oculto Espero que cuiden a la niña propiamente. Ay. Duele Duele mucho ¿Por qué me duele? Déjame en paz. No te lleves a mi hija. Te lo ruego. Mami. Los mataré. A todos. Te mataré. Te voy.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 Mario Mario estás aquí ah. no está de nuevo la puerta está pintada en la pared ah. está cerrado. Necesito encontrar una llave ah, Necesito encontrar una llave Insta muerta Mario, ¿estás aquí? Di algo si me escuchas No quiero ir más allá ¿Qué es esto? La pintura se está acercando Algo no está bien ¿Quién eres tú? Yo sé que no eres Mario Se está acercando Tengo que escapar Debo luchar! Pues ya se está poniendo un poco más difícil Eso no es nada, pero se está poniendo un poco difícil ¡Suéltame! Oh, esto era fácil Um... Judíos No um... <ríe> uh... Estrella tiene cinco. Sí, eso era ¡Ah! Lo hice tiro. <coughs> Muy bien Lo hice sabiendo Negro haber escapado. Espera. ¿Quién? ¿Quién? E ese es... No. Esto no puede ser. No puede ser. No. Oh Dios, no. ¿Por qué? No. Esto no puede ser, Mario. Ah <susurra> Esto simplemente no parece real. Le vamos a dejar acá. Voy a seguir... Eh, con otro capítulo a partir de aquí. Vamos a guardar... Su, eh, vamos a guardar... Este. A Luigi. Tenemos a Mario acá. Él va a estar bien. Sí, solo está durmiendo. Aunque esto no se siente como una ilusión. Vamos a dejar... Uh -huh. Vamos a dejar a Mario aquí, lo dejamos por aquí, y sigo continuándolo yo. Así que espero que tenga buena aceptación en el canal, ya que es Halloween. Y espero que les haya gustado esta parte. Eh, ya estamos cerca del primer final mayo así que en un capítulo más podríamos verlo. Este ha sido Orca, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós, y hasta ahora.